Hola, ah, buenas, estamos otra vez en PASI, con selectividad. Vamos a hacer un ejercicio de una integral definida, racional. Eh, aparentemente parece difícil, pero ya veréis que no, simplemente hay que ir tranquilamente eh, siguiendo unos pasos. Nos encontramos en integral x cuadrado partido x cuadrado menos 6x más 5. ¿Y qué hacemos cuando racional? Pues vemos el grado de los coeficientes, eh, perdón, el, el grado de los coeficientes de mayor grado, ¿vale? Aunque este no nos importa, me importa este, que es el de mayor grado. Vemos que tanto arriba como abajo es x cuadrado. Es igual. Por lo tanto, siempre que tenemos el mismo grado arriba y abajo, dividimos por el nomio. Entonces, como dividimos por el Muy fácil. Aquí ponemos el, el, el x cuadrado. Aquí, x cuadrado menos 6x más 5. Entonces, dividimos este, este entre el primer término para saber por cuánto tenemos que multiplicar aquí. Dividimos x cuadrado entre x cuadrado. Y vemos que multiplicamos por 1. Pues ya está. Multiplicamos por 1 y ya es una división normal, ¿vale? X cuadrado menos 6X más 5 y le cambiamos el signo para que se nos vaya. Menos, más y menos. Por lo tanto, este se nos va con este y nos queda del resto 6X menos 5. Y ya este coeficiente es más pequeño que este, por lo tanto dejamos de dividir. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Pues que nuestra fracción inicial se descompone en el cociente más el resto partido el denominador. Si queréis, partido el divisor. Y ya está. Entonces ya vemos que hemos conseguido simplificar esta integral un poco. Por lo tanto, esta integral nos queda de la forma. La integral entre 4 y 2 podemos separar, ¿verdad? La integral de una suma, es la suma de las integrales, entonces, la integral de 1, diferencial de x, más la integral entre 2 y 4, de 6x menos 5, x cuadrado, menos 6x, más 5, y seguimos teniendo una integral racional, voy a borrar un poco arriba, para estar más cómodo, aquí, está aquí abajo, entonces, volvemos a tener la racional, Podemos, seguir a, podemos fijarnos en el, en lo, en el grado de. En el coeficiente de mayor grado. ¿Y entonces qué tenemos que hacer ahora? Pues muy fácil. Ahora el de arriba es más pequeño que el de abajo. Por lo tanto, vamos a descomponer esta fracción, ya no podemos dividir porque no son iguales, vamos a descomponer esta fracción en fracciones simples. ¿Cómo hacemos? Pues siempre buscamos la solución de la de abajo, ¿vale? Para simplificarlo. Entonces, x cuadrado menos 6x más 5, pero igual a 0. Una ecuación de segundo grado, con solución, muy fácil, solución real. Menos B, 6 más menos, 6 por 6, 36, menos, 4 por 5, 20, partido 2, ¿vale? Voy rápido porque esto es muy sencillo, ¿vale? 6 más menos, nos queda aquí, en esta recta, 16, nos queda 4, la raíz cuadrada de 16, 4 por 4, 16, partido 2. Nos da dos, dos soluciones, 6 más 4, 10, partido entre 2, 5, 6 menos 4, 2, partido entre 2, 1. Tenemos estas dos soluciones, entonces esto se descompone de la siguiente forma. Voy a para aquí, 6x menos 5 partido x cuadrado menos 6x más 5. Es igual a un coeficiente a partido x menos la primera solución menos 5 más b partido x menos 1. Multiplicamos en cruz para identificar el coeficiente, como siempre hacemos. ax multiplicamos para llegar a esto, a partir de esto nos queda esto. Entonces, a por x menos 1, que es lo mismo que multiplicar. ax menos a, más b por esto, bx menos 5b. Voy un poco rápido porque hacemos sí hemos hecho muchos vídeos y es muy sencillo, ¿verdad? Y lo de abajo nos queda por el denominador. Eso no nos interesa a nadie. Entonces, identificamos. Con la X tenemos A más B. Por lo tanto, A más B es igual al término que acompaña a la X. ¿sí? Tenemos menos A menos 5B. Menos A menos 5B es igual al término independiente. Menos 5. Resolve <coughs> Perdón, resolvemos este sistema. A igual a 6 menos B. sustituimos aquí. Menos 6 más b, menos 5b es igual a menos 5. Perdón. Entonces tenemos aquí, menos 4b, igual a 1. Por lo tanto tenemos que b igual a menos un cuarto. Ya tenemos lo que vale b, el menos grande, para que no se nos olvide. Y si tenemos aquí, 6 menos menos más un cuarto, como un denominador, 4 C por 4, 24 más 1, 25 cuartos. Ya tenemos también lo que vale A. Por lo tanto, sustituimos por sus valores. Borramos esto que ya no nos hace falta para dejar la cosa un poco más clara. ¡Ah! ¿cuánto vale? Hemos dicho que 25 cuartos. Por lo tanto, sería 25 cuartos, pero este 4 baja multiplicando, ¿verdad? Por lo tanto nos queda 25, 4. Y ven, cuidado que es negativo, hacemos lo mismo y nos queda menos 1 y 4 multiplicando aquí. Entonces, utilizamos otra vez, <coughs> perdón, la propiedad que hemos usado antes. Eh, la integral de una suma es la suma de las integrales. Por lo tanto, borramos aquí para tenerlo un poco más como todo. Y vamos al lío. La integral de esto es igual a la integral entre 4 y 2 de el diferencial de X más la integral entre 4 y 2 de 25 cuartos Lo que vamos a sacar es constante, ¿verdad? Pues lo sacamos aquí fuera 25 cuartos Y nos queda diferencial de X partido de X menos 5 Menos, porque ahora tenemos un menos Lo mismo, la integral entre 4 y 2 pues volvemos a tener una constante, ¿verdad? Un cuarto, por tanto, un cuarto, lo sacamos fuera y tenemos diferencial de x partido de x menos 1. Y ya esto, ¿verdad? Es una integral mucho más sencilla, nosotros sabemos hacerla, porque es inmediata. Tenemos una función y su derivada de arriba, porque la derivada de x es 1. Por tanto, voy a borrar aquí, volvemos al principio, eh, terminamos de integrar, que nos queda muy facilito, y hacemos la integral definida, ¿vale? Porque recordamos que es entre 2 y 4, no se nos puede olvidar seguimos Bueno, entonces volvemos aquí ¿Verdad? Ya sabemos hacer integrales Muy fácil es todas La integral de 1 respecto a x Muy fácil, ¿verdad? x Pero recordad que es definida Por lo tanto, entre 4 y 2 Más 25 cuartos Lo sacamos fuera Porque es una constante Integramos lo de dentro x menos 5 Función y su derivada Muy fácil, ¿verdad? 1 partido de x menos 5 Logaritmo de periodo de x menos 5, entre 4 y 2, ya os digo, no se puede olvidar, un menos, perdón, porque esta constante es negativa, menos un cuarto, y volvemos a tener lo mismo, 1 partido de 10 menos 1, logaritmo neperiano de x menos 1, a ver si escribimos mejor Adri. ¿vale? entre 4 y 2. Entonces ya solo tenemos que aplicar lo que sabemos cuando tenemos entrada definida, vale f de 4 menos f de 2 pues cuando X vale 4 vale 4 y cuando vale 2 vale 2, vale f de 4 menos f de 2, 4 menos 2 más 25 cuartos recordad que los logaritmos siempre se toma el valor absoluto, ¿vale? porque aquí tenemos 4 menos 5 menos 1 eso no, logaritmo negativo no existe por tanto tomamos el valor absoluto logaritmo neperiano de 1, ¿vale? 4 menos 5, menos 1, logaritmo para lo para el absoluto, 1. Menos, cuando vale 2, 2 menos 5, menos 3. Podemos tomar para el lo absoluto, logaritmo neperiano, de 3. Entre, entre 4 y 2, ¿no? Ya hemos explicado entre 4 y 2, ¿vale? Y ahora, menos un cuarto, lo mismo. Aquí no nos van a quedar valores negativos, recordad siempre, aunque esto puede con un paréntesis, estos son valores absolutos, ¿vale? 4 menos 1, logaritmo de periano de 3, menos, cuando va vale el 2, logaritmo de 2 menos 1, logaritmo de 1. Y entonces nosotros sabemos, por la propiedad de los logaritmos, que el logaritmo de 1 siempre es 0, ¿vale? Y que el logaritmo de 1 siempre es 0. Entonces ya está. 4 menos 2, 2, ¿vale? Operamos. Más, cuidado con este menos, menos 25 cuartos. Logaritmo de periano de 3, menos... Aquí no hay menos, aquí hay más, pues se queda el menos, menos un cuarto logaritmo neperiano de 3. Entonces, menos menos, sumamos vale 2 menos 26 cuartos del logaritmo neperiano de 3. Esta fracción se puede simplificar, pero bueno, ya como queráis, ¿vale? Podemos aproximar el resultado por la calculadora, pero mejor siempre dejar el resultado exacto. Pero matemáticos nos gusta mucho, bueno, nos gusta mucho, les gusta mucho, ¿vale? Seguro que el profe lo prefiere así. Y sobre todo en actividad, seguro. Bueno, como veis, no es difícil, simplemente hay que ser sistemático, no ponerse nervioso, y bueno, y siguiendo los pasos. Como veis, son dos puntos y medio en el examen, no está nada mal, pero ya hay que currárselo, y bueno, ya está. Recordad que si tenéis el foro ahí, que os registráis, preguntáis a los que queráis, y si queréis que repita alguna cosa por el foro o lo que sea, la no tenéis más que pedirlo, ¿vale? Nos vemos la próxima.